mis versos, padre, Olger caravajalda y para todos los padres del mundo. Hoy quiero cantarte mis emociones y del amor tan grande que llevo dentro de mi pecho, hoy quiero Bien, esos tus consejos cuando yo niño, hijo mío, que no te acobarde la vida dura. Recuerdo bien tu genio cuando me adoctrinabas. No hay que llorar, aunque en las tripas. de versos darte las gracias Padre mío por todo lo que tú me has brindado si tu corazón lloraba por dentro más te erguías como la montaña grande del pueblo tu voluntad es como el acero muy bien templado Ya estén mermadas de lento Tu voluntad es como el acero muy bien templado Tu abnegación es de más alto valor que el del oro Y seguirás dando la batalla guerrero grande Aunque tus fuerzas ya Hay, hay, hay, hay, hay, Pai, hay, hay, hay, hay, hay, Ay, ay, huay, el ay, con durotón y con mir, ay, y que rosas, Vamos Arsenio Gutiérrez No vayas a hacer cornear el caballo Péstame el brioso Capia chay capusay Al aquí tú, me con y que lo ni lo que y que lo Ay vaya, dollat dollat ДИНАМИЧНАЯ